Hola a todos y bienvenidos un día más, un nuevo año al canal. El nuevo año empieza con novedades, con buenas intenciones, con buenos propósitos por parte de todos y YouTube, esta plataforma que nos acoge, no iba a ser menos. Por eso hoy os voy a contar las claves sobre la nueva normativa que han comenzado a implementar para proteger a nuestros hijos desde YouTube. Y vamos a empezar con una historia cuanto menos curiosa y un dato muy interesante y es que la profesión de youtuber infantil resulta que es muy, muy lucrativa. ¿Sabías que el youtuber mejor pagado de este año que acabamos de terminar 2019 tenía tan solo 8 años? Se trata de Ryan Kaji, un niño estadounidense que hace desde su canal reviews de productos y juguetes y también hace experimentos. Cosa que tan solo durante el pasado año le reportó 26 millones de dólares. Es un hecho que el ser youtuber infantil es muy muy jugoso y también que nuestros menores hacen gran uso, gran consumo del contenido que se sube a esta plataforma. Por eso, y también a causa de una sentencia bastante costosa que cayó sobre YouTube, tras la cual tuvo que pagar una gran suma de dinero por no haber respetado la privacidad e intimidad de niños vendiendo sus datos a terceros con fines lucrativos, la plataforma ha decidido durante este año controlar mucho más el contenido que es subido por menores y consumido también por estos. Por eso ahora nos hace a los creadores de contenido calificar nuestro contenido si es destinado para niños y también nuestro canal, si es un canal que está principalmente destinado a ellos. ¿Qué se considera un contenido para niños? Bueno, pues todo aquel que contiene canciones, historias, personajes infantiles, temáticas que les puedan interesar, que gire en torno al juego, representaciones de teatros o historias utilizando juguetes o personajes, contenido que utilice un lenguaje especialmente dirigido a los niños. Ya es un primer paso para empezar a proteger más a nuestros hijos dentro de esta gran plataforma y si quieres saber qué otras medidas van a afectar a los canales y al contenido explícitamente infantil, te dejo por aquí un vídeo donde hablaremos de ello. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.